Empresa La Madero y Angélica Promoción presentan en el Lux Event Center a la voz de la ternura Zacarías Ferreira en concierto. Quiero tener muchas fuerzas. A domingo 4 de septiembre, el conciertazo de bachata con la, de la voz que dulce y acaricia de Zacarías. Voy, ¡Supiste! ¡Zacarías Ferreira en Lux si Event Center! ¡Es el intruso! Domingo 4 de septiembre, la noche te voy, de Zacarías. Center. También tengo el alma de Zacarías, Zacarías Zacarías, Zacarías. Zacarías, Zacarías Ferreira el el, en vivo Es tan difícil Lebo, Jade Weekend <tose> Boletos disponibles en Tickerit.com <tose> <¿S -tose> Puertas abren a las 8 Información y reservas a 513-276-8742 Y al 407-376-8724 En la mezcla DJ Ariel Deluxe Event Center 74 Donald Deer Fairfield, Ohio